Permítanme, sus señorías, que nuestra actitud de partida sea de desconfianza y recelo. Y este hecho les aseguro que no es por gusto, sino porque tras décadas de gestión nos han tenido acostumbrados a que los informes se queden en un cajón y que las iniciativas en materia de cultura sean poco más que papel mojado. Y me estoy refiriendo ahora al PECA, el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía, o a los cuatro planes generales que impulsó Paulino Plata, o al Pacto por la Cultura de Luciano Alonso. Todos ellos planes y pactos anunciados a bombo y platillo, aprobados, pero que nunca se pusieron en marcha. Entienda, por tanto, que el sector de la cultura y mi grupo parlamentario no terminemos de creernos las líneas de acción que nos dice quiere seguir en esta legislatura». Sean valientes, reconozcan que la política cultural de su partido ha sido errática, cortoplacista y clientelar, corrijan sus errores y trabajen por fin para la revitalización que tanto necesita el sector cultural. Y es que la situación de la cultura en Andalucía es desoladora, con miles de empresas culturales y creativas en bancarrota, con una notable ausencia de apoyo institucional en la creación, que espero se solvente con la efectiva puesta en marcha de algunas de las medidas que usted nos anunciaba, con una ciudadanía cada vez más abochornada por el nivel de calidad de la principal herramienta para la expresión andaluza, como es Canal Sur, con miles de profesionales de la cultura que no pueden vivir de su trabajo. El sector de la cultura está ahogado, desanimado y cansado de palabras bonitas y de papeles mojados. Utilicemos esta legislatura para emprender acciones que reaviven al sector cultural. Hay mucho que hacer partiendo, como medida de urgencia, de elevar el presupuesto para cultura que en estos momentos es irrisorio. ¿Se imagina lo que supondría dedicar a cultura hasta un 3% del presupuesto total de la Junta? Y no estoy hablando de aumentar excesivamente el personal ni de construir nuevos equipamientos megalómanos. Frente al espectáculo de los grandes gestos vacíos, lo que le estoy proponiendo es aumentar el presupuesto de ayudas a la creación. Es potenciar el desarrollo de programas de actividades y potenciarlos con hechos, no solo eh, con palabras sobre un papel.